Hoy dialogamos con el señor Olger Paladines, él es presidente de la cooperativa de transporte mixto primero de mayo en el cantón Catamayo. Señor Olger Paladines, muy buenos días, un saludo a la ciudadanía que lo está observando a través de la pantalla chica en las redes sociales en este momento. Pues dialogamos con usted acerca, su opinión acerca de las medidas de, que ha tomado el gobierno, pues el día de hoy ustedes eh, como transportistas se encuentran afectados. Señor Paladines, buenos días. Buenos días, señor locutor. Estamos obligados a, a paralizar los carros por, por el motivo de las nuevas medidas que, que nos quiere eh, dar el señor presidente. No, nos hemos parado obligadamente, no solo nosotros, sino todo, creo que este es a, a nivel nacional. Ustedes el día de hoy, este don Paladines, se han unido a la, la transportación de, del, del Cantón Catamayo. ¿Qué cooperativas nomás están unidos a este, a este paro, mi estimado? Me parece que estamos todas las cooperativas unidos. Porque esto no, no es para, para el bien, para, para nosotros nomás, es para el pueblo. Si se queda, por ejemplo, el 10 el a ese precio, pues su, subirá todo. Usted imagínese cómo estamos con semejante crisis que estamos. Y un alza, así como nos queda el presidente, yo creo que estamos muy mal. Si no se pone a dialogar el, el señor presidente Lenin Moreno... ¿Cómo tendremos que, que hacer? El señor locutor nos estaremos aquí hasta tomar nuevas medidas, hasta que solucione el señor presidente. Si no soluciona el señor presidente, nos estaremos hasta que solucione. Eh, señor Paladines, la mañana de hoy, ¿ustedes a qué hora se sumaron a este, a este paro? Nos, oh, nos unimos más o menos a las nueve de la mañana, porque esto como fue el, el aviso... Improviso hasta que nos reunimos todos a las 9 de la mañana, paramos los carros. Usted como presidente de la cooperativa y ustedes también al verse afectados sobre estas medidas del gobierno, ¿qué, ¿cuál es su pedido o su llamado a las autoridades? Mi llamado es a las, a, las señoras, a las autoridades que recapaciten, que pongan la mano en su pecho, porque esto no es solo para los transportistas, sino para el pueblo, que, que es una... ...que legalmente es una demanda de, de todo alza, de todos los productos. En definitiva, pues si suben los combustibles, pues nos vemos afectados la ciudadanía claro. en, en general. este Señor Paladines, pues eh, ustedes el día de hoy también han hecho esta, este, este paro pacífico. ¿Han tenido algún conversatorio con la Policía Nacional? Con el señor Mayor, conversamos, nos dijo que... Pacíficamente tapemos las, las calles, pero que no estemos quemando llantas, nada. Todo pacíficamente, así como estamos aquí. Muy bien, nosotros pues eh, como medio de comunicación también pues les le saludamos a ustedes, les deseamos éxitos en este día. Gracias.